El combo amarillo, según un artículo de Wikipedia que fue eliminado, era una sitcom ecuatoriana, bueno, una sitcom de entre 2011 y 2016. Bien, ¿de qué trataba esta serie? La serie nos mostraba las aventuras y desventuras de una cooperativa de taxis A cargo de un gordito llamado Tony Bola Y su esposa que era una ex-tecnocumbiera llamada Estrellita Pero sinceramente no les puedo hablar de la temporada 1 porque no me la vi Si yo le saluda un chofer del combo amarillo Y yo la atiendo Mientras yo voy conduciendo A bárbaro al gira, dame que yo al guía Y si no tiene pa' la carrera Saque un beso de su billete y tampoco hablaremos de la temporada 2 porque esa tampoco me la vi No estaba muy de moda para mí y tampoco tenía la edad como para entender sus chistes Tony Bola es una especie de Don Cangrejo hecho humano Ya que si una característica relacionada a Tony Bola es que es avaro Esa es Y tiene un mínimo de personal de taxis pero logra hacerse una fortuna de alguna manera y también está su esposa estrellita, la cual, aunque está consciente de que el combo amarillo no es exitoso por las mismas medidas que toma su esposo, gasta, gasta como si no hubiese un mañana. Marcelo, pues, es el estereotipo de Serrano en la costa. Sí, el estereotipo del Serrano en la costa, porque siempre está diciendo sus típicas frases de la costa: me haciendo, al alguito, taita huáscar. Ay, ah, es mujeriego. Fiel. Y... ¡Buenas noches, combo! También estaba su novia, Selva, la cual era la personaje más estúpida de toda la serie En el sentido de que le faltaba la capacidad craneal al personaje Y sinceramente los chistes que se manejaban con ella paraban de vergüenza ajena hasta... Mmm, Ahí está. Bueno, no encontré el clic, pero para que se hagan una idea, en la temporada 5 habían unos extraterrestres que se infiltraron en el combo amarillo y le borraron las memorias a todos, pero no podían borrarle la memoria a Selva porque tenía pocas neuronas y si se, se la borraban la mataban. Un personaje de la tercera temporada clave era Cachita, la novia de Don Dai. Y la cocinera, a la cual sus bromas recurrentes eran... Que siempre trataba de adaptarse al nuevo estilo de vida de las personas Pero a veces lo conseguía, a veces no No se llamaba muy bien con la tecnología Pero según la serie, cocinaba excelente Esa nota, ese gordo se quiere matar! No. ¡Te mate, ¿qué eres loco, voy! Sí, por favor, te lo imploro. Solo dame una probadita, por favor. No me salvaré. Steve tenía razón sobre el auto. Hola, los la línea 3 quieren sus disfraces. Ah, sí. Para la tercera temporada vino Dai, el rapero reggaetonero ecuatoriano. Que supuestamente había venido después de salvarle la vida al jefe. Y es un personaje que, sinceramente, es tan carismático que cuando este actor fue a. En otras telenovelas ecuatorianas, hacía de malo, no te lo podías creer, aunque sencillamente tenía mucho humor humo, sin plom, pero aún así era carismático. Ah, dije rapero, reggaetonero ecuatoriano. Ah, eso es porque su broma recurrente era, era una relacionada con la canción. Pedacito, sí. ¿Cómo que está esto? Eh? Yo solamente lo que quiero, un pedacito De tu cuerpito, de tu pechito Yo solamente lo que quiero, un pedacito, ven? Creo que la tercera temporada fue la mejor Y no lo digo porque tenía el mejor opening de la serie ¿Qué pasa, Marcelito? Sí, sí. Sino que es la que tenía un mejor manejo del humor. Porque la cuarta inicia con un episodio fanservice. Si fuese un viaje a la playa. Anotalleado. Sino que a partir de la temporada 4. Es donde empieza humor repetitivo. <risa> <¿Qué> <risa> esto es como te ven. ¿Quién es el responsable de todo esto? Ah, es usted. <risa> Rupturas de la cuarta pared. El camarógrafo está sin ropa. Usted, amigo televidente. Sí, usted. Uy, tápese. me enamora, Para la quinta temporada, que muy extrañamente ya no se encuentra en YouTube, no sé, supongo que es porque fue la peor. Voy a resumirlos. Unos extraterrestres se infiltran en la Tierra, no me acuerdo por qué, pero el chiste recurrente era. Sí, ese era el chiste recurrente y sobreexplotado en la quinta temporada. Ya que así era como estos extraterrestres se reproducían. Y era incómodo cada vez que estrechaban su mano. Hicieran caras de placer y gemidos. Oh. Aunque bueno, todo eso entre comillas se arregló en la temporada 6. Porque déjenme les cuento. Dejen que yo les cuente. Bueno, déjenme que yo te lo diga. Los extraterrestres perdieron sus superpoderes. Después de reparar la loncherita. Bueno, después de no reparar la loncherita. Porque no pudieron encontrar los dos tornillos que se necesitaban para repararlas Así que tomaron su nave especial que era el combo azul Y se fueron de allí, dejando solo un edificio que se llamaba el hoyo de cachita Créanme, tenía sentido cuando veías toda la serie Lo cual también me recuerda que muy recurrentemente eh, Haciendo a un lado la coherencia y la cronología de la serie En varios capítulos se menciona que existe una cooperativa de taxis llamada el combo azul aunque oficialmente aparece en la, cual, en la quinta, pero como una cooperativa extraterrestre Lo que obligó a los del Combo Amarillo a cambiarse a Taximoto Pero, nah, no importa, es una telenovela ecuatoriana, la cronología es lo menos importante Bueno, y esa fue una telenovela Ministerio Coordinador de Producción Competitividad. Ecuador. Ecuador, Ecuador crece, Vicepresidencia de la República Chiquitito te un te no, ¿no?